no, tonto, del todo, pa' siempre, <risa> tonto! A día de hoy sigue con traumas A eso se le llama estrategia ¿A qué costo? Todo lo perdí ¿A quién se le antoja un elote? ¡A Acabo de volver a nacer, acabo de volver a nacer ¡Activar turbo! Actúas en forma extraña últimamente Adiós, Woody Ah, perdón, carnal, en la cosa, hombre, discúlpame. Ah, sí. Muerde el cebo. ¿Valió la pena pasar el resto de tu vida aquí? ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. ¡Oh, s***! ¡A ghost! ¡You're motherfucking ghost! Ah, no chingues, no mames, qué pedo. No, no, no, no, no, no, no. Las ah, madre. Ahí están. Miren a esos majestuosos hijos de puta. Todos quieren llamar la atención. Entonces eres más tonto de lo que supuso. Algo anda mal. Así que ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Así sí de ganas a robarte. Así. Así de grande Así. Así los tiene. Dos huevos. Así de grandes que tiene. Ay, esta grasa no se quita Ay, qué miedo, yo me voy ¡Ah! ¡Ah! Su puta madre, toma todo mi dinero Bien pensado, Woody Ya estás listo, Juan Carlos, bienvenido A la frente, son. They ask you how you are, you just have to say that you're fine You're not really fine, you just can't get into it Because they would never Pozo. Uh, te asusto, te asusto. Se mamó. ¿Se, ¿se qué? Se, se mamut. ¿Qué? No se marmol Sebastián. ¿Qué? Se pillín. ¿Qué? Si quieres intentemos cantar la hoguera. Cielos qué macizo. Como si no me hubiese ya suficiente gente, tío. Muy bien, Ismael. Muy bien. Con honor hasta el final Creo que no estás entendiendo el mensaje Te voy rápido Y voy. Concéntrate. Velocidad. Soy veloz. Puta madre. What's going on with you? What are you ¡No lo hagas, Goku! Pero, pero mira, ¿qué cojones, tío? Si, si, si va a palmar la mañana, dejadlo tranquilo. ¡Pobrecito! Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Déjeme estrechar su mano de poeta, poeta. ¡Diablos, señorita! Dime algo que no sepa, tonto. ¡Dominar el mundo! ¡Dile que queremos dominar el mundo! Y dile que, que, que, coma, tierra!